Chicos, ¿y qué tal les pareció la charla de la innovación educativa del segundo encuentro? La verdad, a mí me gustó demasiado. Eh, el haber podido compartir, o sea, nosotros como estudiantes, el haber podido ir todos juntos, sobre todo con los licenciados, me gustó muchísimo. Fue, fue un evento súper chévere y me gustó mucho que nos hayan tomado en cuenta nosotros para participar. ¿Sabes? A mí me gustó la propuesta que hicieron en Buenaví: que con pocos recursos ellos lograron hacer una escuela donde hacen. Actividades recreativas y eso es lo que me gustó. Uh -huh. Sí, a mí todavía me encantó la experiencia. Eh, a mí me encantó la filosofía Montessori. Es algo que me gustaría demasiado que lo apliquen en el colegio. A mí me gustó cómo hablaron los de la institución educativa de Manaví y cómo habían prosperado a lo largo de los años a pesar de las dificultades que habían tenido. A mí me gustó mucho el método de estudio que tenía el colegio Montessori porque despertaba el gusto de cada estudiante. A mí me gustó cómo salieron adelante a pesar de los obstáculos y ver las experiencias que tuvo cada, cada escuela y colegio para poder seguir adelante. ¿Ustedes cómo creen que podríamos innovar aquí en la unidad educativa? La verdad yo sí creo que como, que como estudiantes nosotros tenemos varias ideas que podrían aportar. Eh, yo veo tal vez el problema como estudiante desde mi punto de vista digamos el que no se está dando la verdadera importancia o no se está tomando tanto en cuenta el tema de la salud mental que es un problema mundial entonces yo creo que una de mis ideas podría ser eso eh, que el ministerio de educación trabaje con los docentes que ya están capacitados en el tema de la salud mental o capacite tal vez a nuevos docentes y con el apoyo de esos docentes igual con la con la forma en la que maneje el ministerio, crear una nueva materia dentro de nuestra malla curricular. Eh, también sería bueno que eh, los ayudar a los estudiantes que no, no, son, no, no les interesa el estudio, no les interesa por aprender, porque en sí las clases ya han sido rutinarias y monótonas. Sería bueno que ayudar a esos, a esos jóvenes, a esos estudiantes, que antes de que salgan, eh, tengan una idea de algún emprendimiento, que tengan forma de subsistir ya en la, en la sociedad. También podemos realizar actividades recreativas donde participen todos, toda la comunidad educativa, sean los padres, los docentes. Sí, sería, sería, sería perfecto y así nosotros así como comunidad, como familia que somos en el colegio, ayudarnos entre todos. Sí, también podemos crear lo que son talleres como cocina, baile, música, para de esta forma también nosotros podernos distraer de solo las materias como matemática, lenguaje, también sabiendo de qué manera podemos desarrollarnos más en la educación. También deberíamos desarrollar las actitudes, habilidades o valores del estudiante para que tengan éxito también en el ámbito social, a través del medio ambiente, el la relación con la familia y la comunidad. Sería súper chévere que todos podamos integrarnos aquí, dentro del colegio. A mí me encantaría que el colegio fuera, las clases fueran más didácticas y que se dividieran en proyectos cada semana para que los estudiantes se sientan más cómodos en recibir su clase y se sientan motivados a estudiar. Me gustaría mucho que nos dieran más paso a lo que es el laboratorio de biología para estudiar más a fondo lo que es tejidos animales o tejidos de los, los plantas, sería muy interesante. A mí me gustaría que se les diera la libertad a los estudiantes de que ellos hicieran la planificación durante el día o la semana de la materia que quisieran recibir. A mí me gustaría que se implementara una asignatura que contenga el autocuidado y la salud mental. A mí me gustaría que se implementaran talleres donde cada estudiante se destacaría por su talento y que se apoye mucho la creatividad. La verdad que nosotros como estudiantes tenemos ideas muy chéveres que creo que tal vez si es que las compartimos con las autoridades y si es que nos toman en cuenta, sería muy bueno, o sea, que al menos una de nuestras ideas sea puesta en práctica dentro de la educación. Sería algo súper chévere, o sea, no sé, no sé la verdad ustedes, ¿qué, qué otras sí, ideas? Sí, podríamos pueden... implementar las sí. cosas abiertas, podemos hacer deporte o campeonatos. Eso, sí. Tendríamos Uy, sí. que hablar todo eso con las... Uh, sí, eso fue muy interesante, pero me gustó más la idea de... Y, y que ahí también me pareció sí. más interesante. Sí. Cool estudiantes de la Unidad Educativa Réplica Montúfar y el día de hoy nos encontramos en el segundo encuentro de innovación educativa. Y para nosotros, la innovación educativa es: enfoque, solución, sostenibilidad, de ideas colaborativas, constancia, creatividad, teoría práctica, algo nuevo, un cambio profundo, no transformar, inexorable. Como jóvenes, agradecemos la oportunidad que se nos está dando para ser parte del cambio en la educación del Ecuador.